Yo, yo, yo, yo, yo. yo, Es el Damios. Darryl Morelos Crew. Mm -hmm. Es el asado. Con el Damios. Ajá. Ah, a huevo. Son. Seven Gang. Gang. Se, se, se, se. Seven Gang. Darryl ah. Morelos Crew. Pro unidad. Uh, ah. es más o menos así. Una es del sí. repertorio nuevo, locos Locos son, son muchos los que se hacen llamar amigos, pero en el camino voy perdiendo a los míos. Me jugaron mal y para mí quedaron en el olvido. Pero si tomo esa decisión, nunca estaré arrepentido. Los que van quedando son como mis hermanos y de eso estoy agradecido. Sí. De eso estoy agradecido. Ey, que comience este pedo que suena en la base. Donde quiera yo puedo y me vale verga si me apuntan con el dedo. Lo que piensen de mí a mí no me importa. Me importa, me importa un dedo. Siempre ser el mismo con los pies puestos en el suelo. Pero una no en la neta. No, la tolero y los que se arriesgaron Como mis amigos ya no los considero Pues tal vez piensan que yo no me entero Eso es, es lo que tú piensas Pero, pero eso no, no es nada certero. certero Lo que tú piensas No es nada no, certero no no, no, no, no, es nada certero No, no es nada certero, certero.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 este pensamiento es el que me abruma. La inseguridad a eso se le suma. Me siento confundido sin saber qué demonios hago aquí. Siento que no encajo y me va vagando por ahí. No pienso en nada más que en todos mis putos problemas que me consumen me consumen. Cada vez más Ya estoy harto de esto Y todo el puto día Me hace sentir molesto Ya no encuentro solución Si te soy honesto He llegado a pensar en que la única solución Solo es estando muerto Lo único que me queda Es seguir y seguir Y seguir y seguir Hasta quedar sin aliento Hasta quedarme sin aliento